Hola Isita, ¿cómo estás? Gusto en conocerte eh, Déjate comentos sobre el proyecto Fíjate que cuando leí tu documento que, que, que enviaste eh, La primera sensación que me dio es que no tiene ni pies ni cabezas Es una revolvedera de cosas Sin embargo, después de escucharte explicarlo Porque no solamente lo leíste, sino lo explicaste Ya entendí por dónde vas Y ya vi cuál fue el problema del documento yo creo que, que, que lo que estás planteando no solamente es interesante sino necesario y por lo tanto yo creo que es un buen proyecto. Sin embargo habría que hacerle algunas mejores unas mejoras para que puedas estar eh, para que sea coherente consigo mismo. ¿Por qué lo digo? <ríe> Fíjate. Yo creo que el documento que estás que, que estás este, presentando y no sé si ya lo presentaste al comité de titulación. Eh, Suele ser caótico, se lee caótico porque está centrado más en la creación de una asociación civil. Y, lo, y hay algunas observaciones que tú haces con respecto a la fundamentación y a la este, planeación estratégica que, que no son coherentes. no eh, Te anexo a este comentario en video, te voy a agregar una... El, el documento con observaciones particulares que te pueden ayudar un poco como ampliar esta visión y organizarlo. <coughs> en ese sentido, yo creo que el proyecto no tiene que estar centrado en la creación de una asociación civil, porque la creación de una asociación civil es la estrategia para llevar a cabo este, el proyecto. Yo creo que lo que habría que centrarse, eh, de acuerdo a lo que tú estás planteando que, que esta experiencia laboral que has tenido Ha sido privilegiada con respecto al proyecto Eso es porque ya tienes la experiencia Ya tienes el conocimiento Tienes esos contactos Y el conocimiento precisamente de, de, de, los, de los servicios culturales Y de las políticas cómo se han implementado Y eso es una gran ventaja que tienes que potencializar eh, En ese sentido creo que el proyecto debe ser no hacia la construcción de un ACE, sino hacia la generación, y más bien sistematización y mejoramiento de un programa cultural. Ese programa cultural debe estar precisamente eh, a manera de generar el acceso a los grupos vulnerables, en este caso, estos dos que tú estás haciendo específicos y que en el proyecto no están muy bien claros. ¿Por qué? Porque no los mencionas desde un inicio. Yo creo que si desde un inicio estás haciendo el planteamiento y dices, bueno, conozco que existen todos estos grupos vulnerables, pero yo solamente me centro en estos y sobre eso le avanzas, entonces uno como lector ya sabe que, que, te, que te centras en ellos. Sin embargo, esta definición la viene haciendo ya casi a la mitad del, del camino... ...y entonces uno eh, se pierde, ¿no? Entonces, ima imaginemos, o más bien sentémonos... ...en que tu proyecto consiste en sistematizar ¿sí? la experiencia que has tenido ya... ...en términos de este programa, este programa de que busca el acceso precisamente a los grupos vulnerables... ...para que tú puedas analizar cómo se... ...bueno, sistematizar, documentar... ...cómo se ha hecho... ...qué es lo que se ha tenido... ...con respecto, como tú bien lo, lo, lo especificas... ...por un lado, este... ...los programas que ya existen... ...este, las ofertas que ya existen... ...y por otro lado... ...estos grupos que ya están organizados en asociaciones... ...este, fundaciones, ¿no? ...que pueden atender... ...y que puedan llevar a cabo este, este servicio... ...sin embargo... Creo que, que en ese sentido, este programa, o sea el proyecto, creo yo, tendría que ser sobre esta, la, la generación de un modelo, un programa, eh, que, que vincule la oferta este, la oferta cultural que existe actualmente este, con los públicos vulnerables. Lo cual implica, por supuesto, documentarlo, mostrar los resultados y que más adelante se puedan generar sugerencias a estas a estos ofertas culturales que ya existen o a instituciones que quisieran crear este tipo de ofertas este, culturales para esos grupos. ¿Qué recomendaciones le podrías hacer tú desde tu experiencia, desde tu sistematización para que puedan llevarlo a cabo? Sin embargo, hay algo que me preocupa mucho. Uno es la cuestión del enfoque, ¿no? habría que el enfoque a veces pareciera un, un enfoque asistencial, eh, dado que la forma en como lo manejas es como, ah pobrecitos hay que llevarlos para que tengan acceso, una cosa es eso y otra cosa es basarlo en la democracia cultural, esto es que el estado está obligado, a generar este tipo de espacios y eso ya lo tienes ya, ya ahí, ahí está ahí, ahí está más o menos cuando hablas de derechos humanos ahí lo tienes pero eso en lugar de mandarlo en medio o abajo de la fundamentación es lo primero que tienes que hacer esto es ahí es un derecho el estado está obligado a generar ciertos este mecanismos para que todos los individuos puedan ejercer ese derecho y uno de ellos implica también el acceso a la cultura y por lo, por lo tanto a esos grupos vulnerables no están teniéndolo, ¿no? entonces yo creo que eso es lo que tiene que ir arriba y después todo lo demás que, que estás haciendo mención y eso te va a llevar a un enfoque diferente no es lo mismo un enfoque asistencial de que pobrecitos hay que llevarlos porque no pueden y no tienen o porque no saben y otra cosa es, ellos tienen el derecho el acceso no está dado entonces por lo tanto generemos puentes para hacer, para que estas personas puedan ejercer este derecho el enfoque es diferente. Ahí lo tienes. Dale la vuelta para que pueda dar este. Para que pueda verse de esa manera. <risa> eh, otro asunto que, que quería ver contigo. Y que también me preocupa es en términos de la, de, de, de, del enfoque conceptual del acceso. Hasta ahorita. Solamente has hecho referencia al acceso que puedan, al término de, de acceso que puedan tener estos grupos en términos del servicio cultural. Esto es que ya existen ensayos, que ya existen salas y de qué manera podemos hacer para que estas personas que desconocen esta oferta puedan acceder. Otro nivel de acceso no solamente es que existan servicios, ¿no? sino que existe la infraestructura adecuada para ellos. Eso que comentas del, del, del Museo de San Carlos Ellos no solamente En ese sentido Generan un acceso Sino también la infraestructura necesaria Para que esto suceda ¿sí? Entonces hay dos, hay dos niveles de acceso Pero hay otro que no estás considerando Y que habría que, que, que, que a lo mejor tu programa Tendría que, que considerarlo El tercer nivel de acceso Tiene que ver con el acceso A la educación artística Esto es, de qué manera podemos hacer para que estos grupos vulnerables no solamente puedan tener un acceso al servicio o a la infraestructura cultural, sino también al acceso en términos de conocimientos de estos códigos estéticos para que ellos puedan apreciar. Imaginemos este, esas personas con, de tercera edad, que comentas, que tienen acceso a los ensayos, ¿no? No solamente sería llevarlos al ensayo general, no solamente sería generarles un espacio físico donde poder sentarse, sino también pensar de qué manera podría ser previo a su visita una serie de un pequeño taller, una plática o algo que les pueda generar este, el conocimiento para poder apreciar lo que van a ver. No es lo mismo que las personas tengan una experiencia estética sin ningún conocimiento del lenguaje estético a que si previamente a, la, a esta experiencia estética tengan unas nociones que le puedan servir después apreciar en su mayor magnitud lo que están observando. Creo que entonces ese nivel de acceso que tiene que ver con el conocimiento de los códigos estéticos, de los lenguajes estéticos más bien dicho, eh, sería esencial para poder, este para que la... Eh, vivencia estética sea todavía mayor ¿no? y que no sea solamente algo como que ah, qué bonito estuvo, sino que puedan tener ciertos conocimientos que puedan vincular con su propia experiencia, trayectoria personal, pero también con el reconocimiento de esos lenguajes estéticos. <coughs> Yo creo que a lo mejor al programa que tú mencionas, que tú estás tratando de fundamentar, le haría falta esta parte, ¿no? esta parte de, de acceso a la educación artística para el reconocimiento de esos lenguajes estéticos entonces, mi recomendación yo creo que habría que reformular el proyecto para el protocolo que habría que enviarlo al comité de titulación pero bajo este enfoque ¿no? es, es cómo generar un programa de vinculación entre la oferta que ya existe y este y, y estos grupos vulnerables, en específico estos dos, personas invidentes y personas de la tercera edad de bajos recursos eh, y que el proyecto vaya hacia la sistematización de lo que ya has hecho y hacia la mejora en términos de la mejora del propio programa, ¿sí? Y de recomendaciones que pueda, con base en los resultados que obtengas de esta sistematización, de las sugerencias que puedas hacer a los programas, a los, a los programas, ofertas o instituciones que quieren. Tener ese tipo de, de, de este, oferta cultural o que podrían mejorar la que ya tienen. Entonces, esto implica darle un, una, una metodología diferente a lo que ya tienes en el proyecto. Porque entonces la metodología a realizar sería la sistematización de la experiencia. Cómo recuperas lo que ya has vivido. ¿no? Evalúas lo que ya se ha hecho y diseñas o mejoras este programa para poder llevarlo a cabo con esas mejoras, documentar, evaluar esos resultados y generar una propuesta de mejora de los programas que ya allá que hay. No sé si me, me alcanzo a entender, eh, de tal manera que entonces este asunto de hacer la asociación civil entonces, es, es meramente una estrategia metodológica, es una estrategia a lo mejor para formalizar este tipo de programas. Sin embargo, si tú te centras solamente en la creación de la de una, de, de una asociación civil, es como una cuestión hueca. Porque lo que tienes que amarrar muy bien es el programa. Y después de este programa, entonces ya la asociación le daría soporte de este organiza, organizacional y financiero a, a este programa. Por lo tanto, lo básico es es definir más bien el programa. <coughs> entonces, este mi propuesta es esta. Eh, me preocupa que, que estés trabajando esto en este laboratorio. ¿Por qué? Porque este es un proyecto que tienes que trabajar en el proyecto de creación regional. Eh, no en este, en este tienes que en este laboratorio tienes que llegar este, ya con un proyecto aprobado por el comité de titulación y ...y que ya hayas llevado a cabo la, la documentación... ...y aquí en este laboratorio tendrías que traer ya resultados... ...para poder trabajarlos a manera de, de, de proyecto... ...digo perdón, de, de, de trabajo recepcionado. Aquí ah, tienes de dos moles... ...este, sí... Eh, ...mi sugerencia es que... ...si todavía tienes opción de cursar otro semestre... ...pues mejor darte de baja en este laboratorio... Para que puedas este diseñar el protocolo y este llevarlo a. ya que llegues después a este laboratorio ya con información en mano. <coughs> o trabajarlo en paralelo. lo cual va a implicar, híjole, un poco de, de trabajo. pero bueno, de eso va a depender tu disposición del tiempo. esto es, que a la voz de ya. armes el protocolo para mandarlo al comité de titulación. Y en el proceso en que se está evaluando el protocolo, empiezas a organizar la información. Esto es, ya has hecho una serie de trabajos previos. Lo que tienes que hacer en este tiempo es, entonces, organizar esa información a partir de una metodología de sistematización para que en el, para que en el, co el coloquio <coughs> presentes avances. Decir, bueno, esto he hecho, esto estoy organizando y por aquí va el trabajo de mejora, ¿no? Lo cual implicaría, implicaría entonces tener una visión de obra. No sé si, si se alcance a tener por, la, por lo inmaduro que está el proyecto, que se observa el proyecto. Ojo, el proyecto, no tu experiencia que has tenido. Eh, más bien lo que tienes que hacer es, esta experiencia que has tenido de trabajo cultural, convertirlo ya en un protocolo para que se vaya rápido. Y, y toda esta experiencia irla documentando y organizando esta esta esta información que se ha venido generando en cuanto a los resultados que has tenido en cuanto a la información que se va generando mm, cuentas con mi apoyo para darle seguimiento a ello eh, en los avances eh, sin embargo sí te voy a pedir que seas este, muy crítica en cuanto al trabajo para poder ir avanzando más rápido si lograras al final de este de, de este eh, laboratorio. Tener ya aprobado tu tu, tu tu protocolo de tesis y mostrar un avance de la organización de la información, podríamos pasarla muy bien. Porque te recuerdo que para poder pasar este este este laboratorio tienes que tener el 60% de tu tesis, este o de en este caso de tu trabajo recepcional. No sé si alcanzamos a tener ese, ese 60%. Pero bueno, si hacemos el esfuerzo, bueno, algo, algo se, se podría evaluar de ello. Y sobre todo con vías al mejoramiento del documento. Bueno, por mi parte sería todo. Esperemos este, encontrarnos en el camino. Y bueno, hasta luego.